Bienvenidos a Estilocracia, donde aprenderemos que el estilo no es algo con lo que se nace. Se aprende con el tiempo y en el camino. Y en esta ocasión me voy a permitir hablarles a ustedes acerca del encendedor Sipo, especialmente diseñado para encender pipas. Tiene características muy particulares que vale la pena conocer. Ojalá que les sea de utilidad. Con anterioridad, hemos hablado de los encendedores Sipo esos encendedores que se caracterizan por su excelente calidad y confiabilidad de uso por más de 85 años. Además de ser un ícono en la moda americana que abarcó todo el mundo, su orgánico diseño, la facilidad de uso y la resistencia de su acero, no solo han sido pensados para fumadores de cigarrillos o puros, sino que como toda compañía, también incursionó y se diversificó en su variedad de productos. Para el año 2000, la compañía trajo consigo el primer CIPO. MPL, una serie de encendedores multiusos, es decir, un encendedor de estilo práctico rellenable. Entre esos muchos usos, es también un encendedor para pipa, el encendedor sipo para pipas. Este encendedor está hecho con los mismos estándares de alta calidad como cualquier otro encendedor a prueba de viento. Con un diseño ligeramente diferente, pues se adapta a las necesidades de los, de los fumadores de pipa. El ingenioso diseño de, del tubo de la chimenea permite que la llama se dibuje directamente en la pipa sin doblarse de lado. El resultado es un tabaco encendido sin ningún daño a la pipa, preservándola de cualquier tipo de daño que pudiera ocurrir. Otro de los encendedores que hicieron de Sipo una reconocida marca fue sin duda el encendedor Slim o los encendedores delgados. Los encendedores Slim.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 Eso es todo lo que tengo que decirles a ustedes acerca de los encendedores Zipo para pipa. Si usted es un fumador de pipa, les sugiero que los conozca y si puede, adquiera uno porque verdaderamente vale la pena. Muchísimas gracias por su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Muchas gracias.